Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente. Hoy otra misión maravillosa, otra semana más aquí en La Fe que Conquista, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Y mira que yo sigo excluyendo su palabra y también mirando documentales y el Señor me habla por medio de sus documentales. Y mira que había una pregunta de este documental, ¿sabías que los tigres pueden ver seis veces mejor por la noche que los humanos? Seis veces más que nosotros. Entonces cuando nosotros apagamos las luces, pum, a nosotros se nos, se nos fue todo. Pero imagínate que un tigre puede ver como nosotros podemos ver en el día. Impresionante eso, eso, eso me causó curiosidad. Yo le dije, señor, tú también me estás, me estás hablando por medio de este documental de, y me estás diciendo, mi pueblo se, eh, no ve, no, no siente que es esa luz por la noche, no siente que que es esa luz en las tinieblas. Y yo decía, Señor, tienes totalmente la razón, totalmente la razón. Y cuando el Señor dice algo, ah, toca lo más profundo de nuestros corazones. Y recuerda que la palabra también dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de, de la vida. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que lo que nos dice el Señor y una vez más los tigres pueden ver seis veces mejor que los humanos increíble eso y es por eso que el Señor nos dice a este pueblo a esta, a esta iglesia que el Señor, a esta novia que, que va a ser su esposa le está diciendo en Isaías capítulo 60 versículo 1 levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti pero el Señor me decía, mi pueblo, a pesar que yo brille sobre ellos, a pesar que yo estoy so, uh, al lado de ellos, no siente mi presencia, no tienen esa comunión, no tienen ese, como yo lo llamo, ese tú a tú, no tienen esos devocionales, prefieren estar en un teléfono, prefieren ver televisión, prefieren ver, ver otras cosas que realmente estar conmigo. Y yo le decía, Señor, ¿pero que tú, qué me quieres decir que un tigre puede ver seis veces más que, que, que lo que dice en Isaías 61? Levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la luz del Señor brilla sobre ti. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Que muchas veces el Señor nos dice que la gente no ve como ese tigre. El tigre al ver esa anochecer resplandece más y sabe qué mirar y dónde mirar. Y a pesar que es de noche, el tigre se siente más seguro, más potente, más, eh, más seguro de que hay un creador que le dio esa destreza de poder cazar y mirar y reprender para nosotros espiritualmente lo que está alrededor de nosotros, es decir, ponernos esa armadura de Dios y, y, y con esa autoridad que nos ha dado el Señor eh, en Efesios, que nos dice que podemos tener esa autoridad y nos da esa autoridad para reprender demonios en el nombre poderoso de Jesús, para ponernos ese yelmo, esa coraza, ese escudo, esa, esa es, para tomar esa espada, esas sandalias y, todo, y ponernos ese cincho, ese cinturón de la... Y es por eso que el Señor dice, el tigre que hay en ti, saca ese tigre, saca lo que hay en ti realmente. Tú no estás solo, tú no estás sola te dice el Señor. Y por eso una vez más, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. La, la, la presencia de Dios brilla sobre ti, mi hermano, mi hermana. La, la presencia de Dios brilla sobre ti. No es una casualidad que tú me escuches. Es un gran propósito en el nombre poderoso de su nombre. Juan, uh, Juan 1.5 nos dice, Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Tú como luz no te puedes extinguir si tú estás en esa comunión con el Señor. Tú como luz no, puedes darte el no te puedes dar la... El poder decirte, oh no, Dios mío, no puedo. Claro que tú puedes, porque el Señor te ha dado la potestad y el poder. Tú eres esa luz en las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, una vez más, Pablo nos dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Por más que quieran aplastarte, por más que quieran hacer algo contra ti, pero recuerda que, que, el, que el que vino uno, se fue y va a regresar, que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio hace dos mil años. Y ese precio lo pagó con sangre. En el nombre poderoso, en su nombre. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. nos está diciendo el Señor, la exposición de sus palabras, al excluñar su palabra, al entender su palabra. Pero vemos el pueblo de Dios que no está entendiendo la palabra de Dios únicamente lo que le dijeron el líder, lo que lo dicen los videos y ya, y mejor dicho, se acabó, apaguemos y chao. Pero no crudiña, no miran, no, no, no, están, no están conscientes de lo que está pasando en estos postreros días, porque ya estamos en postreros días, en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre de la Gloria, eh, eh, cuídanos, respáldanos mañana, tarde, noche, día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, por en la gloria. Primera de Juan 1.5. Mira lo que nos dice Primera Juan 1.5. Uh, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y que les, anu, les, les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna oscuridad. Si tú estás en Dios, si tú eres un hijo de Dios, no hay oscuridad en ti. Hay resplandor. Hay un... Un resplandor en tu rostro, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en el nombre poderoso de Jesús. Mira que el Señor también nos habla en Apocalipsis 21, 21, 8. Aquellos que son cobardes. Mira lo que nos dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos Tendrán su herencia en el, lago de, en el lago que arde fuego y azufre Que es la muerte segunda Lo que lo dice el Señor Así que si tú eres cobarde Y si tú, no piensas, y si tú piensas que tú no puedes ser como ese tigre Que puedes ver por la noche, seis veces mejor, y yo sé que con la presencia del Señor podemos ver más en el nombre de Jesús, pero el Señor me dice, hay muchos cobardes, hay muchos incrédulos, lo dice el Señor, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria, perdónanos si hemos sido incrédulos y, y hemos sido cobardes Señor, Señor no quiere inmorales y, y hechiceros, idólatras y, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de, eh, que arde fuego y azul. Mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente, el Señor te está hablando a lo más profundo de, de, de tu corazón. Tú te caracterizas como eh, el tigre, ese tigre ahí en ti, te caracterizas como ese tigre que tú puedes ver. El ancho ser, mientras más noche, más ataque, más. Gloria a Dios que estamos haciendo la tarea. Pero hay muchos, ah, hoy vemos muy, eh, muy en día muchos cristianos. Ay, Dios mío, mira lo que está pasando. Ay, se, se va a caber. El... Gloria a Dios, viene, ese, viene, viene el Salvador por nosotros. Pero no vemos ese tigre. ¿Cuál es el tigre que hay en ti? ¿Un tigre miedoso? ¿Un tigre que realmente cuando llega la noche o cuando llega algo te asustas? No. Queremos ver a ese tigre con esa mirada potente. Es decir, nada nos puede tocar porque tenemos al león de Judá con nosotros. El nombre poderoso. Jesús. Otra palabra de, que nos dice el Señor Proverbios 29, 3, eh, 29 25 El temor al hombre es un lazo Pero el que confía en el Señor Está seguro Mira lo que nos dice el Señor Tú confías en el Señor Estamos asegurados En el nombre poderoso es el nombre. Así como Jacob o oh Israel de, de, Cuando peleó con el, uh, con, el, uh, con el Señor Con el ángel de, de Jehová Peleó No me sueltes no me sueltes hasta que reciba la bendición y esa bendición es que mi familia y yo te serviremos y e ire, iremos a esa eternidad e iremos y estaremos en esa en esa cena de cordero en el nombre poderoso de su nombre decláralo con poder y lo vamos a hacer así en el nombre poderoso de su nombre señor oh ya me alabas, señor José 14.8 sin embargo mis hermanos que subieron conmigo, hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor, mi, y, mi Dios. Mira aquí, cuando Moisés le dice a Josué, oiga, vayan, miren que hay en esa tierra, gran tierra que, les ten, que, que Dios nos tiene, miren y dí, díganos qué, qué, qué ven allá. Josué pues apenas... Hay abundancia, hay cosas maravillosas y sabemos que no importa si llega, si llega de noche, pero tenemos ese resplandor porque somos esos tigres que podemos ver más de, más, más de seis veces mejor. Pero los otros, no, son gigantes, no vamos a poder con ellos. Y es yes, así que vemos el pueblo de, vemos el pueblo de Dios temorizado, con temor Que recordemos lo que dice Apocalipsis 21 el Señor no quiere eso el Señor quiere un pueblo realmente cimentado en él un pueblo realmente que esté realmente a, a, a batallar esa gran esa gran batalla como dice Pablo estamos estamos en esa, gran, en esa gran carrera y estamos dispuestos a llegar a esa meta en Cristo Jesús mis hermanos, ya para terminar, mira lo que nos dice el Señor, que no seas yo creo que ya tú lo sabes, Oseas 4.6. Mi, eh, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuando tú has rechazado el conocimiento, yo, tam, yo también rechazaré para que no seas mi sacerdote. Uy Dios mío, Dios mío, esta palabra está fuerte. De, eh, eh, sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos Dios, Dios mío, si tú no entendiste, si tú no has entendido esta palabra, mejor dicho, hay algo, un problema grande en tu corazón, es por eso que el Señor te está diciendo que su pueblo es destruido por falta de conocimiento, Así que el Señor está diciendo, resplandece, levántate, eh, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti en el